Esta semana tuvimos la visita a la comisión de industria del ministro Kramerman, de la presidenta de Antel Carolina Cose, a pedido nuestro por eh, conocer los fundamentos jurídicos del de emprendimiento conocido como Antel Arena. Como todos ustedes saben, es un tema que se ha discutido bastante, se ha dicho muchas cosas sobre el proyecto en sí pero no están los fundamentos jurídicos determinados. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El artículo 190 de la Constitución es bien claro en señalar que los entes autónomos y servicios centralizados no pueden tener una actividad extraña a su giro, a no ser que la ley lo determine. Y aquí no hay ninguna ley que le esté autorizando ante él a construir un estadio o a reconstruir, como es el caso del cilindro. Es por eso que con el diputado Walter Berry, ya hace un buen tiempo, en los primeros días de abril, solicitamos a la Comisión de Industria que citara a estas autoridades para que nos informaran de ello. La información que se nos dio es realmente... bueno, nos demuestra que hay unos fundamentos jurídicos que no son los adecuados, totalmente traídos de los pelos los argumentos, la justificación... No hay una justificación de que el artículo 190 de la Constitución nos esté violando. Realmente eh, se habló mucho y se dijo muy poco. Y no quedó para nada claro, para nada eh, evidente, que Antel esté autorizado desde el punto de vista jurídico a poder realizar esta actividad. En momentos en que la calidad de la educación, de la salud, de los servicios de educación y de salud son deficitarios, en momentos que se reclama por mayor presupuesto para esos servicios donde el gobierno dice que no tiene, se van a gastar en principio 40 millones de dólares en un emprendimiento de estas características que encima está viciado por ir en contra de la ley y la constitución. Este es el gobierno que el Frente Amplio le ha propuesto a la ciudadanía y estas son las medidas que el Frente Amplio le propone a la ciudadanía. Prefieren gastar 40 50 millones de dólares en reconstruir el cilindro sin la facultad legal para hacerlo y no en las cosas que se necesitan, como por ejemplo la educación y la salud. Como siempre están las vías de comunicación que ponemos a su disposición para tener este contacto permanente que siempre tenemos con todos ustedes. Hasta la próxima.